Seguimos, aquí vamos a ver Item Settings Bueno, si no tengo aquí seleccionado ningún ítem, porque dado que estamos en la parte de ítem no, no me aparecerá nada resaltado entonces voy a resaltar este ítem vamos a Item Settings, que tenemos el primero es Mute que es silenciar es como si oprimiéramos nuestro icono de aquí vamos a ver el otro que sigue loop item source bien este vendría a ser si yo lo tengo seleccionado en cualquier momento que yo quiera hacer un loop eh, me basta girar en la parte derecha del ítem como aprendimos en el, en el pasado si yo tengo deseleccionada esa opción ahora se la quito Miremos qué es lo que ocurre. Prácticamente no me hace más loop. ¿sí? Entonces es un modo para controlar ese tipo de cosas. Si no queremos que algún ítem nos haga loop, basta de seleccionar esa opción. Bueno, yo lo voy a seleccionar. Vamos a seguir viendo el siguiente. Play all takes. Mm, bueno, este tendría que verlo más adelante, pero vamos a hacer un ejemplo rápido acá. Entonces, digamos, voy a coger aquí un momentico mi controlador MIDI y voy a hacer un ejemplo. Voy a grabar un pedacito de batería electrónica rápido para hacer varios tech y así comprendemos de qué se trata. Bueno, rápido hice esto. Ahora voy a hacer otro take. Bueno, más o menos ahí estamos con el tiempo. <risa> Entonces, eh, esto es, es, el de arriba es un take y el de abajo es otro take. Estos se van formando de acuerdo a cuando nosotros vamos grabando. Ya estamos dando las pequeñas introducciones para más adelante cuando comencemos a grabar. Bueno, entonces el primer intento que hice cuando grabé fue este. Bueno, voy a quitar un momentico el metrónomo. Bueno, ese es el primer take. Y si yo lo selecciono, me suena a él. Si selecciono el de abajo, entonces escucho el, el próximo take y me silencia el de arriba el de abajo hace todo to, to, to, to, mientras el otro es con menos ok entonces ahí hay dos distintos mm, interpretaciones capturadas en un objeto y cada una de ellas se llama take todo este pequeño ejemplito para esta opción que si yo le digo Play All Takes, lo que me hace es que me lo suena, me lo suena los, los takes que tenga ahí abajo. Ahí le di click. Y ahorita tendría que su, escuchar estos dos al mismo tiempo. Bueno, no se sé, diferencia mucho, pero sí, ahí se alcanza a notar que están sonando al mismo tiempo. Bien, eso para eso sería. Ok. Bueno, voy a quitar esa opción. Ahora siguen sonando por separado. Vamos a la siguiente. Bueno, voy a coger este mismo objeto. Para hacer... Bueno, si sí, vamos a hacer aquí de una vez. El siguiente es lock item. Eh, lock item. Entonces, si yo... Eh, oprimo Lock Item, lo que me hará es aparecer el, el candadito. Si ¿Sí? se acuerdan, este candadito, bueno, que lo tienen todos. Pensé que estaba en otra opción, bueno, no me fui más adelante. Era sencillo esto. Aquí tengo Invertir Fase. Bueno, Invertir Fase me sucede solamente con los con los. Eh, objetos que son WAP, archivos WAP de onda y vamos a ver si aquí se nos alcanza a ver si sí, aquí de pronto alcanzamos a ver si vemos cuando eh, grabamos digitalmente un sonido en este caso aquí es la batería vemos que las ondas producen ciertas ciertas distancias del centro hacia los lados por ejemplo, aquí esta está un poquito ubicada más hacia abajo. Este es un canal, este es el canal izquierdo y este es el canal derecho. Lo que hace invertir la fase es in... invertir la fase. <risa> es decir, la onda cambia como si fuera un espejo. ¿sí? Entonces este puntico se vería arriba y este se vería abajo. Y lo mismo ocurre aquí. Vamos a ver si es verdad. Invert face. Fun vemos que se fue para arriba y esto se, ve, se se intercambiaron, voy a hacer control Z, así se ve rápido el cambio ven eso sería invertir la fase no sé si haya quedado muy claro pero a eso sirve esa opción invertir la fase, vamos a seguir no, loop section of item source ah, este era el que quería hacer ahorita con con este pedacito que grabamos. Entonces, como vemos, nosotros alcanzamos a registrar hasta aquí. Bueno, yo voy a hacer un glue. Voy a hacer un glue. A compactar esto. Y voy a seleccionar solamente... Vamos a ver este de arriba. Ay, si es que me... a veces me gusta hacer las cosas bien y entonces me complico la vida. A ver, Glue Items, voy a ir aquí adentro, voy a hacer esto rápido. Simplemente quiero alinearlos un poco, eso es, para que queden bien. Eso, vamos a ver, funciona. Ok, bueno, entonces ahí tengo mi mi objeto. Y si vemos, dado que lo compacté, ah no, no lo he compactado todavía. Lo voy a compactar porque hasta aquí me forma el loop. Yo quiero que empiece desde aquí a hacer el loop. Entonces le hago glue a este objeto item, a este objeto MIDI. Y desde aquí comenzaría ahora mi loop. Si yo me hago hasta por acá, me sigue respetando la dimensión de este objeto. ¿sí? Si yo me vuelvo a hacer hacia acá. ¿Qué ocurre si yo me pongo aquí, voy a Item Settings y le digo, veamos dónde era, aquí, y Loop Section of Item Source. Ay, no, no, no, perdón, aquí me equivoqué. No, esto se puede hacer es con los ítems de objeto, de, con este tipo de, de objetos, con los de audio. Con los puntos guap entonces vamos a ver selecciono este ítem me voy a mover hasta aquí como vemos si lo vuelvo a estirar me sigue respetando el loop a partir de aquí si yo me ubico aquí y ahora si sí me voy a ítems y le digo loop section of item source lo que ocurre es que, a partir de ahora, este ítem de aquí en adelante me hará loop. ¿Ok? No es que lo haya compactado, simplemente me, me habilita para que empiece a hacer el loop desde ahí. Si yo le llego a quitar otra vez esa opción, vuelve y me lo deja otra vez como estaba. En su estado normal, sin haberlo compactado ni nada. ¿Bien? Bien.